¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches. Cuando son exactamente las cuatro minutos, día martes 9 de junio, comenzamos un nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino. Especial Unión La Calera Femenino por la señal de Tu Zona X www.facebook.com slash tuzonax, donde puedes seguir nuestro streaming. Y también en nuestras redes sociales, arroba tuzonax en Instagram y en Twitter. Y las redes sociales, por supuesto, de Ataque Directo, arroba Ataque Directo Radio en nuestro Facebook, en nuestro, perdón, en nuestro Instagram, nuestro Facebook, Ataque Directo FM, femenino masculino. Y en nuestro Twitter, arroba bajo Ataque Directo. Antes de comenzar este especial que tenemos del cuadro calerano donde vamos a hacer nuestra segunda rifa acá en nuestro programa Tenemos que hablar de lo siguiente, qué es lo que pasó el día de ayer y el día de hoy respecto al fútbol femenino nacional 2020 Y cómo se va a llevar a cabo este torneo de transición que se habló el día de ayer este torneo de transición se va a llevar a cabo solamente para la primera división femenina entre los días 4 de octubre hasta el 13 de diciembre, obviamente todo esto con una posible evaluación debido a la pandemia que nos habita eh, a nivel global, que es el coronavirus. En este torneo de transición de primera división se van a dividir los 16 equipos en 8. En los grupos A y los grupos B, que son los siguientes, el grupo A, Santiago Morning Palestino, Everton, Deportes Temuco, Universidad Católica, Deportes Iquique, Santiago Wanders y Deportes Puerto Montt. Por otra parte, el grupo B lo comanda, Colo Colo, Deportes Antofagasta, Universidad de Chile, Audax Italiano, Arturo Fernández Vial, Universidad de Concepción, Deportes La Serena, y Cobresal Dentro de, esto, de esta fase regular Que se llevaría a cabo en este grupo Se van a enfrentar en nueve partidos De ida y vuelta Y los dos mejores segundos estarían jugando Un torneo de playoff Que serían las semifinales Obviamente en cancha neutral Y la finalísima también se llevaría a cabo En una cancha neutral que sería el día 13 de diciembre Eso por un lado Con respecto a la primera división Y la mala noticia para las categorías Sub-15, Sub-17 y Primera B... Es que no va a haber temporada 2020... Por un lado... Aquí hay un tema... Que hay que verlo también desde el lado de seguridad... Que es... Desafortunadamente... Aún las muchachas de los equipos no cuentan con la seguridad... Que los equipos masculinos sí la tienen... Para resguardar a sus futbolistas en caso de esta terrible pandemia... Pero... Creo que también a los equipos de Primera División B... Por lo que estuve averiguando al respecto, incluyendo a nuestro equipo que es Unión Calera, no nos avisaron sobre esta reunión y creo que ahí también tiene que haber un mea culpa y una autocrítica para poder brindarnos a nosotros la seguridad de lo que va a suceder con nuestras jugadoras, con nuestros cuerpos técnicos y no enterarnos a través de las redes sociales. Yo en lo personal agradezco a Carlos Tolosa, delegado del cuadro de Fernández Vial, que él a mí personalmente me brindó la información y en lo personal yo se la brindé a la profesora Carla, pero creo que si hay delegados en las categorías de Primera B, ellos deberían haber sido los primeros en saber esta información. Profesora Carla, ¿cómo está? Buenas noches, un placer tenerla nuevamente. Bueno, ya usted está al tanto de lo que está aconteciendo con el fútbol femenino nacional. Sí, sí. Buenas noches a todos, a todas las muchachas, a nuestros auditores, la gente que, que nos sigue. Bueno, sí, lamentablemente eh, ya estamos enterados de, de qué va a pasar con el futuro femenino, en este caso la primera vez. Y, y claro, reiterar la situación de cómo no, no, nos enteramos de esto, que, que hubiese querido yo al menos, yo seguramente otros delegado, que fuese algo directamente de, de gerencia, de la NFP, más allá de la decisión si estamos de acuerdo o no, o por, por distintos motivos, eh, que sea de forma más directa para los que estamos involucrados e insertos en esto, y no habernos tenido que enterar de, por, por otras páginas o, o la prensa. En ese sentido, eh, yo tengo como sentimiento encontrado, como lo comentaba anteriormente, pero eh, opinando o entendiendo cuál es la situación, claramente yo puedo estar a favor de esta situación porque había muchos equipos que no estaban tampoco con sus su jugadoras listas no, no había cuerpo técnico, no, no había jugadoras más que cuerpo técnico de pelimía en este caso, en Barruchea. Habían eh, comenzado su trabajo con un mes de anticipación con respecto a lo que tenía que haber sido. Eh, entonces, en ese sentido, claro, podemos entender. Y además, claro, o sea, también es un riesgo, seguramente, ya, volvamos a entrenar, pero si no tenemos las condiciones sanitarias, no podemos sanitizar, etcétera, eh, no hay un seguro que esté ahora corriendo de la NFP y que, y que me diga, ya, si pasa esto, pensemos lo peor, si ellos me van a ayudar. Entonces, en ese sentido, si, si ponemos en primer lugar la salud de las chicas, vamos a estar siempre de acuerdo. Es lamentable, porque a todo el mundo nos atacó este virus, pero intentamos que la salud es lo primero. Ahora, igual, nosotros vamos a estar evaluando eh, la interna como equipo. Como ya lo hemos hecho antes, en otras situaciones, en el verano, vamos a tratar de organizar algo y, y también tenemos ahí unos contactos bien importantes para que nos colaboren con el tema de esa limitación. Es una idea, lo tenemos que evaluar porque un año sin fútbol es demasiado, demasiado. ¿no? Quizás hay que intentarlo, si la primera A lo va a poder hacer, consultar, gestionar e intentar armar aunque sea un hexagonal, un cuadrangular, pero yo siento por mi parte que necesitamos el fútbol y, y podemos, podemos si nos organizamos bien llevar, llevar a cabo eso, pero no, nada confirmado, es una idea para no pasar todo el año sin jugar, más que nada, que no, eso, igual dentro de todo el, el campeonato va a ser corto, va a ser un torneo de transición, dos meses, y finalmente, con los coincidimos, los objetivos puntuales van sacar el segundo cupo de Copa Libertadores, que en, en Chile. Así que por ese lado, había que seguramente tener esa competencia, para no sacarlo por, por secretaría. Sí, efectivamente, como tú señalas, es, también está el factor del cupo de Copa Libertadores, que lo tendría en este caso el campeón de este torneo de transición, pero como tú bien señalas y estoy toda, totalmente de acuerdo, el cuadro de Unión de la Calera no vamos a parar, vamos a seguir trabajando, se vienen muchas cosas que tenemos que realizar y obviamente las muchachas igual están conscientes de eso y, y están con las mismas ganas y la misma motivación por ya retomar el fútbol con todo cuando ya toda esta situación que estamos viviendo se pase y volvamos a la normalidad sin ningún problema. Quiero agradecer a toda la gente que nos está sintonizando en estos momentos por la señal de Tu Zona X, ya se viene la rifa, ya vamos a hablar con nuestra invitada y ahora quiero darle el pase a nuestra panelista invitada del día de hoy, quiero excusar bueno. nuevamente a Chelita que por problemas técnicos no pudo estar el día de hoy, pero también ella es parte del cuadro de Unión en la Calera, ella quiso estar presente el día de hoy y compartir con nosotros, Sofía Pavés, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están por allá? ¿Por acá todo bien? Eh, acá estamos reemplazando a la Chelita, es un poco difícil reemplazarla a ella, pero vamos a ver qué, qué se puede hacer. No, ustedes de la casa, Si sí, esta es la semana de Unión La Calera, recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en Facebook, Unión La Calera Femenino NFP, en el Twitter, arroba ULC Femenino ANFP, y en el Instagram, eh, Unión la Calera Femenino anfb así que ahí pueden escribir, ya hemos subido material de la entrevista que realizamos a nuestra capitana de la Sub-17 Luisa González Y tras cartón ya subiremos material por supuesto de esta entrevista que le haremos también a una de nuestras jugadoras que no la ha pasado muy bien en esta ocasión Sufrió un accidente, por eso con el club nos movimos y realizamos esta rifa y agradecer por supuesto a todos aquellos que compraron números y también que nos brindaron los premios que vamos a estar sorteando en el transcurso del programa. Nuestra invitada del día de hoy, ella es proveniente desde Colombia. Comienza su carrera futbolística en el año 2010 jugando en el cuadro de Alianza Fútbol Club. Desarrolla su carrera en su país durante seis años y en el año 2017 comienza a vivir su experiencia futbolística en Chile, particularmente en la comuna de Cerro Navia. Pero en el año 2018 llega a Unión La Calera y desafortunadamente, como señalé al principio de esta introducción, sufrió un accidente, está ya recuperándose, recomponiendo energías y la solidaridad nuevamente del cuadro de Unión La Calera se hizo presente para ayudar a nuestra jugadora. Valentina Romero, ¿cómo estás? Desde Colombia, buenas noches. <risa> Ojalá desde Colombia, pero bueno, desde acá de Chile, buenas noches a todos. <risa> Eh, gracias por la invitación, por hacerse en presentes, gracias por estar ahí apoyando, eh, preocupados también, preguntándome cada vez cómo estoy, cómo va todo. Así que bueno, gracias y gracias por la invitación también. Me, me agrada estar aquí. Oye, nos llegó un posteo acá del profesor Gonzalo Diseño, dice lo siguiente, en base a lo que estábamos hablando en la introducción del programa, eh, se los voy a compartir considerando la medida no está mala suspender la primera B, jugadoras no tienen contrato para su propia seguridad desde el punto mencionado es mucho lo que tiene que perder aquellas jugadoras de primera B. los presidentes de los clubes no apoyan todo del todo el fútbol femenino por norma general las jugadoras seleccionadas en distintas categorías deben tener competencia hay muchas competencias en lo pronto y ese es un punto muy importante, profesor Gonzalo, que le quiero responder. Que uno de los motivos por los cuales también se quiere retomar paulatinamente el campeonato de primera división es porque la selección chilena tiene que jugar el repechaje ante Camerún por los Juegos Olímpicos Tokio ya 2021. Así que eso también queríamos aclarar al respecto porque se está trabajando en eso por parte de la, del estar técnico que dirige José Letelier. Eso quería responderle acá al profe. Valentina, retomando la entrevista, cuéntanos, ¿cómo surge tu pasión por el fútbol y por qué te decidiste ya ser profesional? Eh, bueno, eh, como dice ahí, en el 2010 eh, empecé, digamos, en una escuela como tal, pero claramente desde mi infancia. Eh, la verdad es que esto es algo como que ha sido de siempre. E intrínseco porque bueno por mi parte no tengo familiares futbolistas entonces ha sido como una pasión eh, que ha existido siempre claramente soy hincha de un equipo eh, de Colombia que es el América de Cali y bueno siempre iba al estadio con mi familia después con mis amigos entonces, de ahí nace quizás la pasión directamente por el fútbol. Pero, eh, bueno, yo era de las que salía a jugar en la calle con mis amigos y la gran mayoría de mis amistades eran hombres. Entonces, bueno, yo me juntaba con ellos y me la pasaba pues jugando en la calle, con los balones, con botellas, con lo que hubiera, descalza. Entonces, siempre hubo pasión. Y en Colombia, en el 2010, eh, aún no había fútbol profesional, eh, lo más cercano a lo profesional que había era como torneos nacionales eh, y tampoco eh, se veían muchas oportunidades como para llegar a, a esos torneos, o sea, eh, la competencia era bastante dura, entonces eh, yo empecé jugando pues en un equipo con hombres y después eh, nos hicimos el equipo femenino eh, con las chicas que iban llegando pues, a, al equipo. Entonces, nuestra primera eh, interacción con el fútbol fue con hombres. Entrenábamos con los hombres y el profesor nos entrenaba tal cual como ellos, la misma intensidad, la misma intención, el roce el mismo. Entonces, en realidad era bastante... O sea, ganábamos demasiada fuerza, ganábamos mucha experiencia. Y después, bueno, nos hicimos el equipo femenino saliendo de allí mismo, del masculino y creamos pues el equipo Alianza, en el que yo eh, fui también parte de las fundadoras entonces también estuve acompañando el proceso desde un inicio, desde abajo y enfrentándonos pues, a equipos que ya estaban compuestos y que llevaban años entonces eh, ya, se, ya sabía pues lo que era empezar de cero y, eh, nada, feliz de vivir esos procesos, porque yo creo que son los más gratificantes cuando uno va ganando cosas. Entonces, se va generando un lazo más fuerte. Profesora. Sí, exactamente. Bueno, eh, agradecer, saludar a Valentina por por estar esta noche con nosotros. Eh, quería consultarle con respecto a esos primeros momentos, esas primeras experiencias que tuvieron como equipo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso, eh, la relación de tus compañeros varones con, con las damas? Y, y si nos puedes también comentar eh, alguna situación que desde ese equipo te ha marcado para seguir ahora con, como futbolista o, o, o tu ímpetu como futbolista. Bueno, la verdad es que el, el primer impacto a empezar como a entrenar con hombres y claramente es que uno está expuesto a que los hombres juegan para ellos entonces pues a, una, a uno como que no la tienen en cuenta mucho porque pues ellos se creen mejores, entonces ahí como que lo ignoran un poco a uno o le son indiferentes, entonces desde ahí nace por ejemplo mi pasión por mi posición porque yo a mí Mejor dicho, me da mucha rabia que me hagan como figurita o jugadita. Entonces eso eh, empecé desde Colombia con eso, pues con los hombres y desde ahí nació mi pasión por mi eh, posición, porque siempre he sido, siempre he manejado la misma posición, que es de volante de contención. Entonces... Nada, jugando con los hombres es como que vos tenés que ir al choque sí o sí con ellos, porque si no ellos se agrandan y te empiezan a hacer figuritas y a dejarte ahí tirada. Entonces, nada, con los hombres yo creo que la experiencia, la mejor experiencia es esa, como aprender de, de, de todo eso. Y, y bueno, las primeras experiencias ya con el equipo femenino recién armadito y todo es... Eh, fue maravilloso, en realidad yo creo que fue lograr, ese fue, eso fue lograr primeramente mi primer sueño como futbolista, pertenecer a un equipo totalmente femenino, entonces eh, a nos, nosotras lo que nos sobraba era corazón, entonces eh, llegábamos contra equipos que ya estaban armados y claramente los equipos a uno lo ven como por arriba del hombro, eh, también, eh, no sé, como que mmm, no les gusta mucho que lleguen equipos nuevos o se quieren llevar pues claramente la, las más buenas de nuestro equipo. Entonces, nada nosotros como que los, nuestros primeros pasos fueron bastante fuertes. Igual eh, el profe que nos entrenaba siempre nos trató eh, como futbolistas, nunca como las niñas. Aunque teníamos, nosotras en el equipo teníamos personas de todas las edades eh, Éramos más como las menores de edad Pero también teníamos mayores de edad O teníamos niñas de 10 años con las que ellas jugaban igual con nosotros Porque era un equipo que recién se estaba armando Entonces eh, éramos las que estábamos nomás no, Casi nunca teníamos cambios Entonces mmm, lo que nos caracterizó desde siempre fue el corazón Jugar con el corazón y, y nunca bajar los brazos, nunca rendirnos. Entonces, desde ahí aprendí mucho, mucho eso. que El partido no se pierde o no se gana hasta que suena pues, el último silbato. Entonces, siempre luchando cada minuto, cada balón, nunca dar un balón por perdido en ese entonces. Y, y bueno, de ahí aprender a jugar fútbol igual es difícil porque uno juega por diversión cuando juega en la calle, cuando juega con sus amigos pero ya eh, aprender un esquema, ap aprender una táctica a esa edad no es como algo tan facilito que a uno se le dé pues así como de la nada hay que estudiarlo y mucha disciplina también entrenamos también eh, como cuatro días a la semana, fines de semana partidos también eh, la preparación física también nos la hacían súper fuerte, subir cerros, entonces nada, yo creo que eh, una de mis mejores decisiones fue esa. Antes de darle el paso a la Sofi, tenemos varios posteos para Valentina, vamos con la Liz, dice acá, Romero una gran y linda persona, muy alegre, parce, estás pasada a tierra, escribe acá. Nuestra jugadora del cuadro de Unión en la Calera La pasada está interna. tierra está ahí interna Acá nos escribe también la Muriel Muriel Rodríguez, grande parcerita, una máquina Acá también escribe la profesora Paola Con respecto a, lo, a la introducción que hicimos del programa Que está dando que hablar acá en las redes sociales Las condiciones de la primera vez son pésimas No tienen garantías en salud, sueldos, infraestructura Que nos otorgue seguridad en las condiciones actuales Totalmente de acuerdo, profesora, y en lo que habíamos hablado al principio. La primera vez sí o sí debe estar en competencia. Selección Chile Libertadores. Eh, también te manda saludos. Dice Romerito, mi bestia dentro del campo de juego. Charlie Montes, Romero más hermosas y la partner. Y acá la profesora Pau dice nuevamente... Estoy segura que esta bestia se recuperará 100% paso a paso y tiempo al tiempo. Solo no dejes de soñar y finalmente... La Eli Manzano, mi parce, una gran compañera y jugadora. Amo tu garra, excelente potencial. Ya Sofía, ¿qué pregunta le tiene a la parce en estos momentos? <ríe> <ríe> a la parce. Bueno, primero mi admiración a, a Valentina, tiene una resiliencia gigante, yo se lo he dicho varias veces, admiro su garra, la admiro como persona y mi pregunta es la siguiente algún partido que, que ella la haya marcado jugando allá en Colombia algo, algo que le que haya quedado para el recuerdo como para siempre algún partidito por ahí que recuerde bueno la verdad es que tengo muchos muchos pero eh, yo creo que el, el partido que me que me marcó yo creo que la vida, no solo en Colombia, sino en la vida en sí. Bueno, yo por ejemplo en Colombia yo era la capitana de mi equipo de Alianza y eh, nosotras habíamos recién empezado a jugar eh, la liga, como les digo, la liga eh, interna, la que es de ahí de la ciudad y depende de esa liga el, el ganador va a jugar las nacionales. Nosotras siendo un equipo nuevo, nuevo, totalmente nuevo, eh, nos arriesgamos, lo decidimos como equipo y nos incluyeron en la liga eh, de la ciudad. Entonces, en, yo en el 2014 y en, fui a hacer, par, o sea, me fui a probar al mejor equipo de Cali en ese entonces, que era la escuela Carlos Sarmiento Lora. Eh, la verdad es que indiscutiblemente era y sigue siendo, pues, de las mejores. Entonces, en el 2014 hice parte de ese equipo, eh, quedé, estuve allí eh, un par de meses, y la verdad es que, bueno, las condiciones, y, y yo te puedo decir que incluso eh, en ese momento era totalmente profesional sin haber Liga Profesional, o sea, los entrenamientos eran tremendos, eh, el lugar también era gigante, entonces eh, allí estuve y lamentablemente por no sé por consecuencia de mi misma decisión eh, tuve que salirme del equipo y volví a mi equipo Alianza, entonces, después de volver a Alianza, ahí fue cuando entramos pues a la liga nosotras, entonces ya nos enfrentábamos pues a todos los equipos. Entonces, entre eso estaba también la escuela Carlos Sarmiento Lora, y como siempre eran las mejores, eran las que siempre ganaban, entonces, yo no sé, pero nosotros, yo creo que como equipo nuevo, yo creo que lo más, como lo más motivante para uno es como darle la pelea al mejor, yo creo que ese es como el, el pensamiento siempre, como ya si juguemos bien o, o no se nos den las cosas, hay que entregarlo todo y darle la pelea al que se dice que es el mejor, porque es eso lo único que, que a uno pues lo llena de satisfacción, entonces claro, nosotras nos enfrentamos a ellas y si bien <coughs> Eh, el partido de ida, que fue como nosotras de locales, ellas fueron y nos ganaron y sin embargo, nosotras nunca dejamos de correr, eh, siempre estuvimos ahí peleándola, peleándola, eh, bueno, yo como les digo, yo que soy volante de contención, entonces, siempre estaba ahí <ríe> como cortándolas, eh, entonces eso claro, generó cierto roce, donde se sentía como si fuera un Clásico, entonces eh, en el partido de vuelta, nosotros eh, en la parte de arriba, en la delantera, teníamos una niña que era increíble, o sea, era realmente increíble, era chiquitica pero rápida, así, era una ratica jugando arriba entonces, y era muy muy buena, entonces claro, teníamos a ella y era nosotros lo único que hacíamos era mandarle balones aéreos a ella para que los corriera y peleara. Ese era nuestro juego. Contra ellas, claramente, porque no, eh, no había forma de ganarles a ras de suelo. Porque eran muy buenas y uno tiene que ser realista. Entonces, en ese partido, ellas nos iban ganando. Y después, nosotras la peleamos, la peleamos, la peleamos y... Y fue tanto que en, en una de esas, en una de esas tantos balones aéreos, eh, lo ganó nuestra compañera, entonces hizo el gol. Entonces, claro, un partido 2 a 1, el peor equipo contra el mejor equipo, porque nosotras de últimas en la tabla y ellas de primeras. 2 <risas> a 1 un partido y ellas de locales, no, pues más están así alteradas y cómo nos hacen un gol y cómo va. Entonces ya empezaron a, a, se empezó a calentar el partido y, y ese partido fue brutal porque nosotras ya se acabó el primer tiempo y no, no parábamos, estábamos, no, no nos podíamos quedar quietas, teníamos que estar en movimiento porque si nos enfriábamos perdíamos porque nosotras teníamos obviamente menos estado físico que ellas, entonces no, la verdad es que ahí todo el tiempo en movimiento. Y después, en el segundo tiempo, claro, salimos a, así también, con la misma garra, con la, el profe solo nos dijo Ustedes, juéguensela por lo que quieren demostrar que son Y nosotras éramos eso, corazón, éramos solo corazón La verdad es que yo no les puedo decir nada, no, teníamos ya la táctica de, no sé, eh jugar así así, o atacarlas de esta forma, defender... de No, para nada, nosotros la cabeza era démosle la pelea, que les cueste, si nos van a ganar, que les cueste. Y así fue como jugamos el segundo tiempo también. Y la cosa es que ellas hicieron un gol y no eh, el árbitro dijo que estaba fuera de lugar. Entonces más se calentaron, se calentaron mucho más. Entonces después eh, cometían faltas, nos cometían faltas, nosotros cometíamos faltas a ella y el partido se calentó mucho, mucho, mucho, eh, al punto que eh, se formó una batalla campal de equipo contra equipo. Entonces no. ese partido, sí, ese partido la verdad es que me marcó la vida porque... Y usted ahí se fue al, al rico, ¿no? ¿Cómo? ¿Se fue al rico? ¿Estuvo involucrado o no? ¿O solamente fue mira espectadora? Es, mira, es que yo era la capitana, entonces yo empecé a separarlas y, y no, no, no, claro. no, pelees, no peleen, no peleen. Y claro, y yo sacándola, sacándola, habían unas que ya estaban llorando por pues la más chiquitica entonces era como, no, no, agrupemos, además estábamos nosotras de visita, o sea, se voy a meter todas las categorías y ahí nos dejaban hechas polvo, entonces, no, para afuera, va afuera, yo sacándola, sacándola, pero la verdad es que todo se salió de control, así que nos tocó irnos como casi corriendo, wow. claramente, bueno, eso me marcó además porque claramente, nos expulsaron a nosotras de la competencia como a ellas también entonces uh. la verdad es que ahí yo creo que si me marcó a mí, también las marcó a ellas totalmente, inolvidable sí, pero, sí, pero la verdad es que sí, de totalmente lado, sí. La, claro, la verdad es que eso nos marcó no solo como Experiencia de vida Sino también como equipo Porque eso la verdad es que nos unió De una manera impresionante Éramos una sola en el campo Eso, nos, mejor dicho, nos hizo crecer De una forma personal y grupal Bastante fuerte Oiga, mi estimada Luis eh, Mi estimada Valentina siguen los saludos para usted Ha escrito mucha gente en nuestras redes sociales Acá la capitana Camila Oteras, Tremendas invitadas, tremendas crack todas Luisa González Que la tuvimos el día de ayer Dice lo siguiente Quiero saludar a la profe Carla Y a la profe Paola Y a las jugadoras adultas A luchar por ser el mejor equipo Y a ustedes en especial A Ataque Directo Muchas gracias Luisa Acá la Isi Isi Muñoz te escribe Parcerita a la mejor Charly Montes Diana Valentina Soy tu fan Acá nuestro compañero de Tercera División, Alexis González, de Ataque Directo, también le manda saludos al equipo de Unión en Calera Y el profesor Carlos Rojas, del cuadro de Atlético Central, también manda saludos al cuadro de Las Cementeras. Y Gabriela Romero dice, te amo, eres la mejor, mi favorita y la más fuerte. Ya que se nos fue gran parte... De eh, la primera media hora Porque nos queda ya una horita de programa Se nos fue bastante rápido y agradecemos la tremenda Sintonía que estamos teniendo Recuerden utilizar el hashtag semana Unión la calera femenino en nuestras redes sociales En twitter Arroba anfp En nuestro facebook fanpage Unión la calera femenino anfp Y en nuestro instagram Unión la calera femenino anfp Así que sigan Agregándonos en las redes sociales Porque estamos haciendo un trabajo Muy arduo para informar La realidad que está pasando con nuestras muchachas En todas sus categorías Profesora, ¿qué le parece si vamos A la rifa en estos momentos? Perfecto Sí, vamos a hacer entonces El, el sorteo con las muchachas eh, Bueno Hemos estado en esta campaña ya durante Un mes aproximadamente Ha sido bastante exitosa Mucha gente nos colaboró Así que agradecer a toda la gente que, que estuvo pendiente Y a toda la gente que también que, que donó premios Así que se formó ahí una silencia bastante positiva eh, Camila Vargas del interno nos va a estar eh, ayudando también eh, Para este sorteo vamos a ir comunicando a las personas que van a ganar ¿Ya? Eh, A ver, el primer premio que vamos a sortear Y yo creo que va a ser el más O lo dejamos para el final ¿Qué me dices tú Gonzalo? Porque tengo la camiseta eh... de fotografía del equipo ¿Qué hacemos? Para el, para, el, para el final. Para el final, lo mejor para el final. Mío. Lo mejor no, para, no, el bien. para el final. Ah, esa es la actitud. Lo mejor para el final. Entonces, ahora comencemos a sortear el horno a microondas, ¿te parece? Ya, vamos con ese. Vamos con ese. Acá la, de la interna yo voy a sacar el numerito de los 250. Ahí Camila en la interna me va a avisar. Estamos haciendo una aplicación online para esto les indico enseguida cuál es el número ganador del horno microondas. 200, 248. Así que le voy a informar 240. a Camila por la interna porque, ya, porque ella me va a ir avisando si está o no. El 248, entonces, es el número que nos salió acá en el sistema, que, que sería el ganador. Estamos esperando que Camila nos responda. Y recordemos, por supuesto, que tenemos otros premios, tenemos los guantes huemul, balón y... de fútbol, tenemos las clases con la profesora Fernanda Opaso y la camiseta autografiada por las muchachas de uh. Unión La Calera. Ahí estoy esperando la respuesta de nuestra capitana, porque camiseta... ya es la que está manejando. Y la camiseta futshop a elección, que ahí la persona ya. que se gane ese premio va a poder elegir qué camiseta va a querer. Obviamente, Unión no Calera, ¿cierto? Todo el rato. Ya, tenemos ganadores bueno. en, estos, ¿Tenemos en estos momentos ganador? Sí, el horno de microondas Se lo lleva Franco Monasterio Franco Monasterio Muy bien Felicitaciones Felicitaciones ah. Franco, Acá me dice Camila me en la interna que, lo... que compró ah, serio, no? más de 20 números ¿Les cuento quién es Franco Monasterio? Cuente, Para cuente poquito lo voy Ah, ya sé okay. quién es Me Sí. Bueno, Franco Monasterio, para que las muchachas lo vayan conociendo y el resto del equipo, él, está, él es hincha acérrimo de Calera. De hecho, está y hace muchas eh, gestiones para la barra y para el mismo equipo. Y él hace poquito nos contactó, nos contactamos en verdad, y estamos también ahí haciendo unas cosillas para, para el equipo. Así que bien merecido el premio a Franco, porque se la está jugando con nosotros para que lo tengan gracias, ahí anotado. Gracias por la colaboración. Sí. sí. Felicitaciones a Franco sí. y muchas gracias. No, al contrario, también agradecer a Franco por todo lo que está haciendo por el cuadro de Unión La Calera y todo el trabajo que se ha ido realizando en la interna, gracias a él, porque es un apoyo muy importante para ustedes, que la, la idea en este caso es que ustedes sigan creciendo como equipo y profesionalizándose cada día más porque hay un trabajo por parte de las profesoras, cuerpo técnico y eso se está viendo reflejado en todos lados así que muchas gracias Franco a nombre de Unión La Calera, a nombre de Ataque Directo por todo lo que has hecho por las muchachas, así que un aplauso para Franco de verdad, de todo corazón y muchas, pero muchas gracias y felicitaciones tremendo premio te ganaste Franco tremendo premio, ¿Vamos? Sí, tremendo premio para... Segundo premio, vamos, vamos con el balón. Con el segundo premio, ya, vamos con el balón con... de fútbol. Sí, vamos con el balón. Balón de les fútbol. Digo en seguida, les digo enseguida, les digo enseguida. Tenemos que sacar el 248, por supuesto. Ya, el, el balón número... de fútbol también fue una, una donación. Entendamos que todas las donaciones. ¿Cuál fue el ganador? El número 31. Ahí yo le voy a consultar a Camila y me va a indicar quién ganó el balón de fútbol. Y agradecer, por supuesto. Oye, tenemos posteo. Tenemos posteo acá. Te escribió la Josefa, mi estimada, mi estimada Valentina. Se me había olvidado leer ese posteo. Dice lo siguiente: un abrazo enorme, Romerito, pronta recuperación y abrazos de gol. Y María Ponce, que claro. aquí nos manda saludos a todo el staff. Estamos esperando que nuestra capitana nos dé el, el nombre del ganador o la ganadora del balón de fútbol que estamos sorteando en estos momentos. Es sí. Emilia, que es jugadora de la sub-15 del cuadro de Santiago Morning. Así que Emilia se acaba, se acaba de ganar el balón. De fútbol que estamos sorteando en estos momentos ahí eh, Yo estoy aquí anotando también Esto porque lo vamos a dejar como, como cadastro en el streaming Para que estén al tanto Y después dentro de la, del día de mañana Lo vamos a subir a nuestras redes sociales Ya sea de Ataque directo y también de Unión La Calera Así que Emilia, ya te ganaste un balón de fútbol Gentileza del cuadro de Unión La Calera Sí, eh, felicidades a ella, una crack sí. esa chiquitita, ¿eh? si no me equivoco. sé sí. quién es? Sequenias, sé quién es? Y conozco al papá también. La podríamos entrevistar un día de esto, ¿no? un día de esto ya sí, para el mes de julio, porque estamos. Hay varias pequeñas cracks. Ahí lo sí, tenemos por que gestionar. Por Oye, supuesto. Gonzalo. Que quería comentar, bueno, con este último premio El Balón de Fútbol, una donación De nuestra portera, Karen Fresa Así que lo quería mencionar Porque siempre Karen está ahí aportando se, eh, A veces a lo siempre, mejor no puede siempre. No tan seguido Por su trabajo, ella trabaja por turno Así que ella siempre está Colaborando, en lo que sea Así que agradecerle a la Karencita que, que colaboró con, con la Romero, no quería dejar de Nombrarlo Claro, tremendo, sigue sí. sí, los Gracias, posteos Karen. acá Siempre, es ahí Sí, por supuesto. Sigue los posteos acá. Eh, María Jesús Espinosa, vamos calera, volveremos con más fuerza que nunca. La Luisa nos dice acá, soy la mamá de Luisa, la gran hincha de Unión La Calera, que ahí estuvimos hablando sobre ella al respecto. Y María Jesús Espinosa, saludos parce, querida, todo el power para ti. Oye, Valentín, antes de pasar al tercer premio, ¿qué te ha parecido el apoyo que te ha brindado el equipo? También la comunidad del fútbol femenino y en estos momentos la gente que está sintonizando esta transmisión. Bueno, en realidad eh, el equipo siempre, siempre nos hemos apoyado. Eh, a quien sea que le suceda algo o aunque no le suceda, siempre nos estamos apoyando. Eso creo que caracteriza de cierta forma a Unión La Calera. Entonces, la verdad es que no, no me sorprende por eso, porque entre todas nos hemos apoyado siempre. Siempre estamos ahí como pendientes de la otra eh, en estas situaciones, no solo eh, como con lo que me pasó a mí, sino también en la situación país. Eh, yo creo que estamos también pendientes de cada una, que se envíen, que se cuiden sus familias, todo. Entonces, la verdad no me sorprende, pero sí siempre agradeciendo. Eh, agradeciendo tanto al equipo como a las personas, yo creo que el fútbol femenino va es para arriba entonces, eh, bueno saber que igual en estas situaciones de, de que son así bajones, eh, también están eso quiere decir pues que en lo que sea que pase van a seguir y va a seguir aumentando, entonces bueno agradecer a todas las personas que colaboran y que no solo es con el tema monetario, sino con la intención con la con difundir, con apoyar, con ver, con compartir, con todo lo demás. Entonces, nada, no, agradecida, totalmente agradecida. Sofi, ¿qué te ha parecido también esto que estamos haciendo acá, obviamente con Radio Zona X? Del, también queremos darle las gracias a, a Fakir por el tremendo apoyo que nos ha brindado en las redes sociales con la rifa, no solamente con la de Valentina, sino que también con Marisela, con todo lo que ha hecho el club, y también brindarle este espacio, por ejemplo para que tú aparezcas y también te, tus puntos de vista, tus opiniones al respecto Bueno, yo encuentro que como programa es vital la, la difusión del fútbol femenino, que se pueda ver que, que está creciendo, que existe y que no es una competencia mala es una competencia sumamente buena creo que es tremendamente aguerrida cada jugadora que, que está en esta competencia y bueno, unión eh, a Unión yo llegué este año y la verdad es que me apareció un club pero tremenda, o sea, es de un amor <ríe> increíble, me han recibido con los brazos abiertos y me voy a incorporar muy rápido al grupo humano que tienen conformado y, y ha sido espectacular, o sea, me he dado cuenta ahora en estas circunstancias donde es como el lado más malo, por así decirlo, que ha sido pero espectacular el apoyo que, que se ha generado, hemos generado varias instancias para ayudar ahí a la Chela, para ayudar, para ayudar a la Valentina para gestionar alguna otra ayuda de alguna jugadora que lo necesite y como decía la Romero, es pero espectacular que siempre entre todas estemos pendientes de las otras compañeras, estamos gestionando varias instancias de difusión entonces es un grupo que, que no deja de trabajar y no deja de crecer como grupo humano, si al final fuera de la cancha también hay un grupo muy consolidado estoy muy feliz de, de todo lo que se está logrando y, y de haber llegado acá Oye, ¿qué te parece también y te pregunto también a ti Valentina esta pregunta se la hacemos siempre a la gente de Unión Calera ¿qué te parece el apoyo de, de tu zona X como medio independiente apoyando al club constantemente? Para fundamental, me Romero, parece, a mí me parece totalmente fundamental, yo creo que eh, eso nos motiva a nosotras a seguir eh, y eso genera también repercusión eh, a través de las redes sociales, ahorita todo es a través de las redes sociales, entonces que ellos nos apoyen con esto realmente es supremamente importante porque eh, este es el medio, o sea, esto es lo que ahorita arrasa con todo, eh, todo se ve por parte de las redes sociales, entonces nada yo creo que es fundamental y también estoy totalmente agradecida porque la verdad es que eh, es muy importante y necesario también para, para tener claras las informaciones, eh, para conocer a las jugadoras, conocer las realidades tanto como equipo o como personas, entonces nada, agradecida también. Eh, bueno, por mi parte me sumo me sumo a las palabras de, de la Romero, creo que es vital eh, la difusión en, esto, en estos tiempos donde todo se hace vía internet, entonces me parece fundamental, me parece vital y que es tarea de todos que, que vamos creciendo, tanto nosotras como jugadoras, como club, ustedes como, como canal independiente, entonces creo que entre todos podemos crecer y formar algo muy bueno y, y al final que sea por el bien de, del fútbol, que se empiece a profesional, profesionalizar como corresponde. Entonces, es vital la difusión. Si sí, yo me adhiera tu palabra a lo que tú decías, Sofi al igual que tú, yo llegué a mediados de año acá al club también, gracias a este programa, y también coincido plenamente contigo, me encanta el calor humano que hay acá, la cohesión del cuerpo técnico, de ustedes, me, me cautivaron, tengo que decirlo, con mucha franqueza, y, y se está viendo reflejado en este tipo de cosas. Ayer nos fue muy bien con la entrevista a la Luis, ahora nos está yendo muy bien con la rifa a la, a la Valentina y cada día más eh, estamos haciendo cositas para que el club siga creciendo y... Y también marcamos un hito histórico, somos el primer equipo de fútbol femenino que tiene un espacio en un programa ya sea online, radial, lo cual no es menor. Y es maravilloso el cariño que le ha brindado a la gente al club, las cositas que han ido saliendo y eso también me pone contento porque eso es el fiel reflejo de lo que tú comentabas. Sí, al final tenemos que ir creciendo, la idea igual es irnos acercando... A, a la hinchada, a que nos vayan conociendo para formar más parte de, de, del club en sí, porque la hinchada de, de Galera es una hinchada que tiene un sentido de pertenencia enorme y espero que lleguemos a disputar un partido ahí a estadio lleno <ríe> pronto sí, sí. Sí, sí, como sí, dijo la fecha. profesora, se va sí, a dar ayer bueno salió también esa, esa, esa idea y y va, se va a dar, yo estoy segura que se va a dar, como, como tú lo comentaste Sofía, también es gratificante y también nos pone contenta a nosotros eh, ver también que las jugadoras eh, trabajan y se, y se empatizan con nuestra propia situación, a pesar de que ya son jugadoras y tienen que entenderlo, digamos así, tú vienes llegando, pero no es fácil, no es fácil y, y creo que se ha logrado como esa unión entre todos y ya, hagamos esto todo el pro de, de seguir creciendo, a pesar de las falencias económicas, porque realmente la falencia que tenemos es económica, porque tenemos a las personas idóneas, la gente que se ha cruzado nuestro camino, por ejemplo, Gonzalo, un periodista que ha tenido una ardua carrera antes a este programa, hincha del fútbol, y ahora hace seis meses, hincha del fútbol femenino, entonces todas las cosas pasan por ahí, y, y hay que tener como esa visión, esa visión de más, más, más que nada, así que creo que tenemos que seguir más con esta misma idea y, y contagiar contagiar a otras personas, a otros profesionales que, que también intenten y, y busquen esta, esta difusión que es tan importante para nosotras en este ámbito, porque en la televisión que llegaríamos mucho más lejos prácticamente no, no existimos, existe solamente una jugadora, así que a seguirnos más adelante. Hablando de eso, eh, en las redes de ataque directo subimos una noticia porque se estaría evaluando la posibilidad que a partir de este año y ya de forma constante a partir del año 2021 el fútbol femenino llegaría a la televisión abierta. Y eso lo habría señalado en la, una comisión que hubo la semana pasada en donde CDO se li, eh, cedería los derechos de transmisión del fútbol femenino para la televisión abierta. Ahora tendríamos que ver qué canal de televisión abierta, ya sea TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, sería, La Red... Daría lo, y sería maravilloso para todos, maravilloso. Un crecimiento absoluto. Sería una tremenda... Sí, de todas maneras. Sería crecer, Va. pero exponencialmente. Claro es que sí. En lo que, en lo que falla o los argumentos que nos da a lo mejor nuestra federación o la gente que está inserta en el fútbol... El argumento más, más potente es que nuestro fútbol no vende, que nuestro fútbol no va a generar, Lucas. Y si tú ya eh, tienes este producto eh, mostrándolo en televisión, van a empezar a llegar auspiciadores y todo a empezar ahí a moverse. Así que es no, y muy por otro lado, que se dé. no, yo creo que por otro claro. lado el fútbol femenino lo que tiene a diferencia del masculino es que una a la familia, acerca de no a la familia al estadio. Sí. Eh, son partidos Exacto. más familiares, es como el panorama de día domingo, de día sábado. Entonces, yo creo que no está como la violencia que de repente se puede dar como en el fútbol masculino que ha dejado de ir la familia. Entonces, yo creo que es muy importante que, que se empiece a dar por, por televisión y va a ser muy llamativo. Claro. Sí, mira qué buen punto toca la Sofía, la familia, la familia, qué importante lo que señalas, porque de hecho. Eh, cuando ya comenzamos con ataque directo fútbol femenino y en lo personal cuando ya empecé a adentrarme en esto y como dijo Carla cosa que le agradezco bastante yo antes era como siempre lo he dicho siempre lo he dicho pucha no sabía mucho del tema como por, por ignorancia porque me daba lo mismo y cuando ya te empapas y empiezas a saber la realidad que ustedes han vivido yo lo encuentro sumamente loable los luchadoras los guerreras que son todas las mujeres que juegan fútbol, que están detrás de esto, y sé que tarde o temprano la recompensa les va a llegar, y creo que esto comenzó el 2018 cuando ya clasificaron el mundial, ahora la ahora la, la, la, la instancia de llegar a unos Juegos Olímpicos y todo en pos del fútbol femenino, que obviamente ustedes vean recompensado todo esto. Y, y también, por ejemplo Valentina, que tuvo ese accidente que ya vamos a hablar al respecto, tenga la seguridad de tener el resguardo respectivo lo mismo que le pasó a la chilita a Karen, que también tuvo una lesión muy compleja, que salió en un medio de comunicación el año pasado hablando de aquello pero paso a paso, como dice la profesora Paola y la profesora Carla se van obteniendo las cosas vamos sí, con vale, la rifa muchacha que... Que de nomás Sofía, de nomás Ah, no, que es importante que, que seamos gente activa igual dentro de todo, porque al final hay que ir generando cambios, hay que empezar a mover las redes para poder ir logrando cosas y tal vez nuestra generación no, no alcance a, a tener una rama profesional, pero a lo mejor la niña de la sociedad sí, sí lo logren, entonces es importante también eh, ir aportando como jugadora para que pueda ir creciendo todo esto. ¿Cuántos años tienes tú? 23 ¿Cómo que en nuestra generación te queda mucho camino por recorrer todavía? Sí, pero la niña de la 15 la tienen tienen un futuro más seguro. Yo, yo, que... yo me diplazo tres años más, Sofi. Tres años más para obtener sí. todo lo que necesitamos. Sí, yo también, si más o menos. Alcanzo, más estoy menos segura sí. Eso. En tres sí. En Entre años, ahí estaríamos entre años. Sí, totalmente. Pero yo creo que con me toda la situación. De <risa> sí, yo, yo creo que espero, con toda ¿verdad? la situación la, Toda la situación que se está dando Han salido cosas y estamos sacando lecciones de aquello Vamos a seguir con la rifa, Pero antes tenemos que leer posteos Porque la gente aquí ha escrito bastante en las redes sociales Este es para la Sofi Que lo escribe la Liz Y dice lo siguiente Ah, que se me pegó aquí el computador Ahora sí La Sofi le da su toque de alegría a todo Eres una persona bacán Atentamente, la Liz Acá nos escribe María Ponce, que manda saludos desde Club Vamos Niña, que también se han portado muy bien con el cuadro de Unión La Calera. Y aquí le voy a responder a Francisco Galleguillos, ¿qué pasó con la B en definitiva? Lo vuelvo a reiterar, la primera B en este año no se va a jugar y tampoco se va a jugar la Sub-15 y tampoco se va a jugar la Sub-17. Y también le manda saludos acá a nuestra invitada de hoy, Valentina Romero, y deseándote una pronta recuperación. Muchachas, vamos con el sorteo ya Y vamos con los guantes, ¿les parece? Vamos con los guantes huemul okay. y el juego de tazas uh, El juego okay. de tazas del cuadro de del Club Vamos niña, ¿cierto? Sí, correcto Cari Montesi también nos colaboró ahí Así que te mandamos un saludito ahí Cari Que también está colaborando siempre con nosotras Perfecto, así que vamos Perfecto, ahora presidente. Vamos ahora con el juego ya, de tazas Ya, vamos los guantes Los guantes y el juego de tazas, ¿verdad? Sí Perfecto. El número, lo indico enseguida, 126. Vamos a esperar que Camila responda. Ahí faltó el efecto, pero no importa, son. Faltó el efecto. Cosas. Son detalles. Son detalles. Son detalles, son detalles, Para pero. No, no, no, no. No, ya con la primera, ya con la rifa que hicimos la chilita. La chilita fue la de los efectos. ¡Ay, qué más no sé quién. Estamos bien! en presionado. eso también tenés que reemplazarla. Métele ahí un sonidito. Y ahí la, la chilita y hacía <risa> lo <que> ¡No! ¿Tenemos <risa> no, ganadora? ¿Tenemos ganadora? Mi <risa> ritmo es que a la chela, no. Tenemos ganadora, <risa> que es Liz, la psicóloga del cuadro de Unión en la Calera. Es la ganadora de de los guantes uh -huh. y también el sí. Juego de, casa de Cari Montesi, ¿cierto? ¡Bien! Un saludito para Lisette nuestra coach psicológica muy muy bien Lisette otra vez que, los... que aporta bastante al equipo sí sí. sí. pero aporta entonces ahí lado que, que uno de repente dice que es medio oculto <risa> claro que sí ahí nos está colaborando ya, entonces eh, es la ganadora de los guantes sí. y los juegos de taza, Cari Montesi, ¿verdad? Claro. Eh, ganadora Lissette Arce, sí. Lissette Arce. Sí. Perfecto. Ahora nos quedaría entonces el, el horno microondas, las clases con la profesora Fernanda Opaso y la camiseta, ¿cierto? Nos queda la camiseta autografiada, las cinco clases y camiseta food shop. Nos quedan esos tres. El horno ah, microondas se lo llevó Franco Se lo llevó Franco, tienes toda bueno, la razón Tienes toda sí. la razón Vamos entonces en estos momentos con la camiseta ¿La Camiseta Food Shop Y vamos con la camiseta Food shop, Que también es auspiciador Ay, de, de ataque directo Para que ya eh, Sepamos quién ganó Esta camiseta Eso es a elección, así que ahí vamos a elegir Pero un poco que tengo que sacar el número acá Que fue el último ganador El 126 y nos habíamos quedado Ahí también agradecer a la gente ¿Será que será? de Photoshop Que se la jugó para Para adorarnos ese premio, así que Un saludo también para ellos Gracias Perfecto, saludos a la gente de Foodshop Ya, tenemos el número, el 67 67 ¿Quién será Ahí. el 67? ¿A de tambores? Ah, sí, tambores? Lo vamos a juntar nomás. Está muy lejos el bombo, o ese rayo el bombe, o ese. No, ahí nos, ahí nos saturan los, los oídos. Vamos a esperar acá que nos responda nuestra capitana, que es nuestra secretaria en este momento. Es claro, que es la que está encargada de. atenta ahí nuestra Vargas. Claro, ahí estamos esperando la respuesta. Recuerden utilizar el hashtag Semana Unión La Calera Femenino en las redes sociales. María Ponce del club, vamos niña se gana la camiseta de elección Eso. Eso. Eso. Felicitaciones. Uh, super, ya, María, sí. ¡Felicitaciones! Aquí yo quiero decir lo siguiente respecto a María Y lo digo públicamente La María fue una de las muchachas que más apoyó en las redes sociales Sobre todo lo que es historias El, el sorteo como tal, la difusión ...y también apoyaba también en colaborar con venta de números... ...así que muy merecido María este premio... ...ahí Carla se va a contactar contigo... ...para que tú te coordines con el encargado de escucho... ¿Sí? ...y ahí te envíen tu camiseta a elección... ...así que felicitaciones María... ...muy pero muy merecido este premio... ...de todo corazón te lo señalo, bueno, ahí, así que... ...ahí, ahí aprovechando, aprovechando tus felicitaciones a María yo quería mandar un saludo bastante especial para el club deportivo Vamos Niña de Ñuñoa que también se ha hecho bastante presente en la difusión eh, que están ahí dándolo todo entonces un saludo muy especial para ellas también perfecto perfecto, ahí pone gracias ahí pone gracias la María que está siguiendo la transmisión a través de la señal de tu zona X nos vamos con las clases las cinco clases, perfecto de Fernando Paso eh, recordar que Fernando Paso es la PF del Club Aguará. ella ahí también está aportando trabajando con, con las chicas, los, los varones también, así que un saludo para ella que colaboró con, con su trabajo, así que vamos a ver quién se va a ganar una este la Fernando Paso es una tremenda profesional igual, yo la conozco y sus clases van a estar muy muy muy buenas Sí, Totalmente. de hecho, a Fernanda la vamos a entrevistar pronto, pronto, pronto, acá sí, en Ataque sí. Directo. Ya hicimos Qué el buena. compromiso. Vamos sí, con no, el... La la, igual en fútbol, muy buena. Sí, claro que sí. Vamos con la con el ganador o la ganadora de, del siguiente premio, que son las clases. Número 98. Así que, Ay. ya, redoble tambores, que esperemos que nos diga la capitana quién es la o el ganador de este de estas clases Enredor de, de, de tambor ahí psicológico con todo sí. <risa> Claro Estamos esperando ahí, me, ahí nos va a escribir Nos va a escribir, nos va a escribir Estamos esperando que Camila nos avise Quién es el, o la ganadora O a la hasta Ahora todos lo, todo los números que han salido ganadores ah, Ahora sí Mira sí. Otra también que nos apoyó bastante En esta rifa Valeria Luca de Audax Italiano Buena, sí. genial, felicitaciones, así que, que Vale Así que Vale, te van a sacar trote antes de ya volver al torneo de transición Total, doble jornada ahí aprovechando Claro sí, que sí, así vale que, loca, que también Ella hay que recordar, de hecho también sería un, una excelente invitada para el programa porque ella refundó el Club Auda Italiano Ha sido capitana durante mucho tiempo, coordinadora Así que también tiene harto, harto que contarlo. Así que un saludo también para, para la Vale Ahí vamos a coordinar para Julio con la Vale Para eh, entrevistarla acá en el programa Y ahora el último premio Camiseta autografiada vamos, por el vamos. cuadro camiseta. de Unión La Calera Vamos a técnica, ver. Mira, o no? Ver? Sí. Ahí está. Perfecto. Tenemos que conseguir las firmas. Vamos a hacer ese proceso. Ahí está. Nueve citas de paquete para que la gente ahí. Oh, ahí vamos sea. a firmar. A, ¿Vamos a firmar todos los del club? Todos, todos, ¿Todos? <ríe> Muy bien. Todos somos caracoles. Ahí lo bueno es que, que puede ir con nombre. Con dedicatoria. Sí, sí, sí. 214, el número, 214. Así, de tambores, vamos a esperar que nos diga nuestra capitana quién es él o la ganadora de la, la camiseta autografiada por todo el staff de Unión La Calera en esta rifa en beneficio de Valentina Romero. Ahí estamos esperando que Camila nos responda. Y también vuelvo a reiterar las gracias a todos aquellos que estaban en sintonía Y acá nos escribe nuevamente María Ponce Dice de nada siempre dispuesta a ayudar Así que muchas gracias a María por el apoyo que nos ha brindado No solamente para el club sino que nuestro programa Y el fútbol femenino como tal Y también por supuesto nos pueden seguir las redes sociales de Ataque Directo Tenemos posteo acá eh, nos escribe Eli González Los abuelos de Elisa están viendo el programa Felicitaciones a este gran programa Muchas gracias También estamos esperando que nos escriba La La capitana Oye Gonzalo No lo puedo te... creer Dígame ya de que diga la... ya, no. ya, Antes de Dígalo. que lo diga quiero, quiero nombrar a la persona Que nos hizo esta donación ya, esta donación, eh, de hecho me llegó, fue uno de los primeros premios que me llegó. Ya, así que lo, lo tengo hace bastante ratito guardado. Eh, Luis Felipe Enríquez fue el que donó esta camiseta. Eh, Luis Felipe trabaja para la corporación Wanders, él es hincha acérrimo también de, de, de, del fútbol en sí eh, y, y estuvo desde el principio conectado con nosotros. Y dijo: ¿Ya, en qué puedo ayudar? y se las con esta camiseta, un tremendo premio, así que le mando un, un saludo, un abrazo para Luis Felipe, que también ahí está trabajando mucho para, para la corporación, ¿cierto? También tiene su, su fundación, así que un abrazo para él muchacho, así que hay que agradecer, porque hay gente, hay gente que, que suma, hay gente que apoya. ¿Quién se lo da luego, salito. Ya, redoble tambores, ahora sí, porque este es el premio mayor. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. <risas> Michael Buen el profe de la Sub 15 Unión Calera, es el ganador de la camiseta autografiada del Cuadro de Unión Calera. Oh. Oh, excelente, muy excelente. Profe. Muy bien, profe. Sí que el profesor Michael es el ganador. Vamos a reiterar los ganadores de esta rifa en beneficio de Valentina Romero, jugadora de la categoría adulta Unión Calera. Franco Monasterio, ganador del horno microondas. Emilia, jugadora categoría sub-15 Santiago morning balón de fútbol. Lisette Arce, psicóloga del cuadro de Unión Calera. Eh, guantes Wemul, juego de taza, gentileza Cari eh, María Ponce, del club Vamos Niña, camiseta Foodshop, a elección. Valeria Luca, las clases con la profesora Fernando Paso, cinco clases de preparación física. Y el profesor Michael Wentucura de la categoría sub-15, camiseta autografiada del cuadro de Unión La Calera Femenina. Así que muchas felicidades a los ganadores ¡Ay! y gracias a todos por apoyarnos en esta tremenda y, eh, cruzada por nuestra compañera Valentina Romero. Antes de pasar a nuestros auspiciadores que hacen posible que ataque directos. ...salga por la señal de tu zona X... ...quería preguntarte Valentina... ...¿qué te motivó ya a establecerte acá en Chile... ...y dedicarte a full al fútbol femenino? Eh, bueno, yo creo que... ...la motivación siempre ha sido la pasión... ...o sea, yo creo que... Eh, ...como digo... ...o sea, como escuché por ahí... ...algún día... Eh, hay que vivir para jugar y jugar para vivir, entonces eh, yo creo que la motivación siempre ha sido esa, el, la pasión por ese deporte, porque eh, el fútbol no lo deja uno, uno es quien deja el fútbol, entonces va a estar siempre mientras uno quiera, así que la motivación ha sido esa y eh, de quedarme acá en Chile, bueno, mi familia sobre todo, eh, gracias a ellos es que yo estoy acá y ese eso ha sido como la, la razón de llegar acá a Chile. Y totalmente contenta pues de estar acá. Perfecto. Antes de pasar, ahora sí nos escribe acá María Espinosa llorando. Yo quería ganarme la camiseta de calera. Pero bueno, así es el juego. Así es el juego. Y también agradecerle por supuesto el apoyo que nos brinda a través de nuestro programa. Vamos con nuestros auspiciadores que hacen posible que ataque directo salga de lunes a miércoles por La Señal de Tu Zona X, partiendo por nuestros amigos de New le print Lo vuelvo a reiterar, lo dije el día de ayer, le quiero dar las gracias a Eduardo. Hizo un trabajo maravilloso para el Día del Padre y mi viejo ya va a saber el regalito que le voy a brindar y a mí me hizo un regalo maravilloso. Me regaló un llavero de unión calera femenino y una tacita con los colores de unión calera femenino con el logo de la camiseta y... La marca que la viste, así que un trabajo maravilloso que ahí en lo personal lo voy a estar mostrando en las redes sociales. Y también sigan ahí apoyando a los independientes, aquellos que hacen cositas para que ustedes puedan regalar a sus padres, sus amigos, amigas que gustan del fútbol, siguiendo sus redes sociales en Instagram arroba nuleprint y también contactándose al WhatsApp más 569-6692-7829. Si ustedes van de parte de Ataque Directo Tendrán un 20% de descuento Así que agradecemos el apoyo A nuestros amigos de Newble Print También queremos saludar a nuestros amigos De Estilista Turco Estilista Turco, más de 15 años De experiencia en nuestro país eh, Están haciendo Corte de, de cabello No solamente a mujeres Sino que también a varones Pero su fuerte es el rubro femenino Para más información se pueden contactar al whatsapp más 569 5765 o los pueden seguir en su Instagram arroba eduardo-cuafor y lo vuelvo a señalar ya terminando todo esto él va a venir a Santiago vamos a tener una reunión con él en conjunto con la profesora Carla ahí le va a dar una manita de gato a todo el staff de ataque directo fútbol femenino y ahí ya vamos a ir comentando algunas cositas hasta que estén concretadas así que yo le quiero dar las gracias a, a la gente de Estilita Turco porque se la han jugado a full con el fútbol femenino y siempre están ahí consultando, sabiendo qué está pasando. Y ahí me han preguntado bastante sobre el cuadro de Unión Calera, así que muy agradecido por el apoyo que le brindan a nuestras auditoras y también a nuestras jugadoras como tal. También queremos saludar a nuestros amigos de Indumentaria Deportiva Corur, la mejor indumentaria deportiva del fútbol amateur, ya sea tercera división y también el fútbol femenino. También indumentaria oficial del cuadro de Unión La Calera, y confección de indumentaria deportiva, equipos, buzo, primera capa, petos, morales, gorros. Lo puedes encontrar en Instagram, arroba deportescorur o al WhatsApp, más 5 Así que... Yo creo que ya 2021 tendríamos modelo coru profe Carla. No la escuchamos a la profe en Ahora estos momentos. Ahora sí me escuchan. Ahora ah, sí. sí. Sí, ya 2021. Eh, si Dios quiere para, para nuestra nueva temporada. Pero yo tuve, tuve un, un, un adelanto. Así que se viene muy, muy linda la camiseta. Así que esperar que, que todo esto mejore. mejore. El 2021 con todo con Deportas Coror. Así es, así que muchas gracias a la gente indumentaria deportiva Corur y también saludar a nuestros amigos de Aqua Antu, la mejor agua purificada de la región metropolitana, despacho gratis por todo Santiago, recargas de bidones por 3.000 pesos, cuatro recargas en adelante, 2.500 pesos. Pueden hacer sus pedidos al Instagram arroba Aqua de queso, Aqua.antu y hacer sus pedidos al WhatsApp más 569. 45556740. Y también para los amantes del café, ya que hace mucho frío en estos momentos y se viene el Día del Padre y me imagino que hay muchos padres que gustan del café viendo un partido de fútbol, pueden visitar a nuestros amigos de Bazar Cafetero, tienda online, amor eterno al café, somos unos coffee lovers y tú... Tus pedidos los puedes hacer en nuestro Instagram, arroba bazar.cafetero o a la página web www.bazarcafetero.com o al WhatsApp más 569-7955-4102. Ahí como estamos apreciando en pantalla podemos eh, regalarle a nuestros seres queridos eh, gentileza de Bazar Cafetero, café de grano, también chocolates de cacao y algún cuadrito que está adornado con granos de café que puedes colocar en tu dormitorio o en tu oficina. Así que agradecer a la gente de Bazar Cafetero por el apoyo que brindan también a nuestro programa. También un colaborador de nuestro programa y también del cuadro de Unión La Calera son nuestros amigos de Planeta 7. La mejor tienda online de artículos deportivos para más información la puedes visitar en www.planeta7.cl y en su instagram arroba planeta 7 spa y por supuesto darle las gracias a Manuel que es el dueño de esta pyme muy importante para aquellos que nos gustan los deportes que se la ha jugado mucho por el fútbol femenino así que y también por el fútbol amateur y las categorías menores así que le agradezco a nombre del cuadro de Unión Calera, el apoyo que nos a las muchachas y también a nuestro programa. También, y acá quiero agradecer nuevamente a Foodshop por el apoyo que nos brindaron en la rifa que realizamos a Valentina. Así que para nuestra ganadora María Ponce que nos está sintonizando, te puedes contactar y también nuestros auditores al Instagram y también eh, en Facebook, que es foodshop SCL. Ahí estamos observando también las redes sociales, las camisetas que están sorteando. Y por supuesto, tú puedes elegir de los equipos que te gustan. Puede ser el Real Madrid, el Barcelona, la Selección Chilena, el PSG donde está la Tiane Andler. Así que ahí donde ustedes quieran, pueden elegir la camiseta a su gusto. Y también, por supuesto, queríamos saludar para finalizar a nuestros amigos de Fútbol Connect. Fútbol Connect es una aplicación para tu dispositivo móvil en donde tú te puedes informar de lo que está aconteciendo dentro del fútbol nacional e internacional. Llegó hace poquito a Chile, gentileza de nuestro compañero de labores Manuel Sánchez, conductor del programa Mágico y Misterioso y también él es entrenador del cuadro de Club Atlético Central. Ahí se está informando lo que está haciendo algunos equipos como Real San Joaquín, también el cuadro de Atlético Central, y ya prontamente quieren apostar al fútbol femenino. Para más información, ahí pueden anotar en las aplicaciones de Android e iOS, eh, Fútbol Connect Chile, no Fútbol Connect porque eso está abarcando gran parte de Sudamérica, Bolivia, Colombia, Perú... Ecuador, México, donde está su fuerte y en este año entraron paulatinamente a Chile y en el Instagram lo puedes buscar como arroba así que esos son los auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de tu zona X y queremos retomar la entrevista que le estamos realizando a nuestra querida Valentina Romero porque ahí ya la primera media hora nos estuvo contando parte de su experiencia en el fútbol femenino colombiano, ya llegas a Chile, te insertas en Cerro Navia donde participas en algunos clubes, también estuviste en, en la Escuela de Unión Española, estuviste participando en algunos torneos, y el año 2018 tú decides jugar por Unión Calera. ¿Por qué eliges al Cuadro Cementero para realizar tu carrera y cuál es la experiencia que has sacado al respecto? Eh, bueno, el por qué es porque era un sueño ya eh, pactado desde que éramos Unión Española. Entonces, era un objetivo así, una meta de siempre, desde que empezamos, era ser parte pues de, de el ámbito profesional. Entonces el por qué fue ese, el creer en el, en el proyecto, creer siempre, y esa fue como la, la motivación que siempre tuvimos desde que éramos Unión Española, cumplirlo, y cumplirlo pues como equipo. El, el equipo que era Unión Española, eh, seguir en el ámbito profesional, ya fuera con otro nombre o con el mismo, pero el mismo equipo. Entonces, eh, fue un sueño, en realidad, cumplido, el, el haberlo logrado como equipo. Perfecto. Y ¿Cómo ha sido tu experiencia con tus compañeras y también con las profesoras Carla y la profesora Paola? Porque por lo que puedo desprender en las redes sociales de tu Zona X y también de Ataque Directo, donde está la transmisión, se ve que eres una muchacha muy querida y muy valorada y y en las imágenes que estamos ap eh, apreciando en estos momentos, se refleja claramente eso. Eh, bueno, eh, en realidad eh, la experiencia con ellas eh, era desde incluso antes de Unión Española, las conocí antes de eso, fuimos compañeras de equipo incluso, entonces eh, que me hayan hecho la invitación para mí fue fundamental, muy importante, yo quería crecer como futbolista, acá en Chile, ese siempre fue como mi objetivo, y bueno, gracias a ellas logré entrar a, a pasar de, del fútbol de barrio ya a, digamos, a lo amateur, eh, con Unión Española, y luego ya profesionalizarlo con Unión La Calera, entonces la verdad es que eh, con ellas tengo un cariño totalmente eh, aparte, o sea, es... Es inmenso el cariño que les tengo a las dos. Creo que hemos pasado eh, todo tipo de situaciones y momentos. Entonces, nada, agradecer, agradecer a la vida de, de habernos cruzado en el camino. Ah, ya me puse, me puse cursi, nada. Pero sí, realmente... Dele, no, a dele, eh, dele. No, no, realmente es súper bonito conectar con personas así que, que te inciten a crecer y ellas lo hacen con cada persona que conocen, entonces eso es bien bonito, cada quien eh, lleva su proceso a su manera o lo hace a su forma, ellas dos tienen dos formas distintas de, de manejar los procesos, de manejar las situaciones pero siempre en pro de crecimiento, entonces eso la verdad es que eh, se justifica mucho con lo que se ha logrado hasta ahora claramente como toda persona o como todo proceso tiene sus altos y bajos eso es indiscutible, yo he pasado por alto y bajo en el equipo eh, ha sido a veces incluso de amor y odio eh, desde mi parte personal, o sea conmigo misma incluso, entonces eh, vivir todo eso con un equipo como que el, el lazo lo hace más fuerte entonces eh, desde siempre el, el cariño y el amor hacia el equipo ha sido el mismo obviamente a veces, eh, por situaciones de la vida, las prioridades van cambiando. De repente, uno a veces tiene que decidir entre lo uno y lo otro. Lamentablemente, porque todavía no es profesional. Entonces, eso genera igual también muchas bajas en el sentido de, de la entrega. Porque uno quisiera entregar todo, incluso su tiempo. Pero bueno, en, en la realidad eh, no se puede porque uno también ya cuando llega a la vida adulta ya son más responsabilidades y, y, y es diferente, se toma distinto a cuando uno es, es más pequeña y, y no tiene que pensar en tantas cosas, pero bueno, aquí viviendo los, los procesos, obviamente quiero seguir en el fútbol, ojalá cumplir eh, cada objetivo que se nos venga y bueno, antes que nada pues recuperarme de una buena forma para seguir adelante. Totalmente. Eh, bueno, Romero, como ella también lo comenta, eh, estuvo al principio de, de esta historia, digámoslo así, cuando esto solamente eran ideas, expectativas, y cuando la vimos con, con profe Pau, dijimos de inmediato, ella tiene que estar en nuestro equipo, y, y de ahí empezó como el proceso, así que... Súper contenta de todo lo que se ha vivido, como ella dice, altos y bajos, pero creo que se ha ganado una experiencia tremenda. O sea, de, de la nada lograr los objetivos, ahora nos quedan en tres años más, como yo lo dije, lograr un objetivo mayor, pero, pero es bastante importante y, y, y reconocer eso, que, que como yo siempre lo digo, todas las personas se encuentran por algo, todas las cosas pasan por algo y creo que, que Valentina llegó a nuestro equipo a aportar, eh, como es ella, con su personalidad, eh, a unir también al equipo, así que mandarle nomás energía en este momento, lo mejor complicado que ella está viviendo, que, que sé que, que lo va a superar y va a llegar aún más fuerte, así que mandarle nomás eh, todo el ánimo para que el proceso sea más llevadero, porque sabemos que también uno va alto y bajo con esto, porque es difícil estar en esa situación, pero contarle que siempre va a contar con, con nuestro apoyo. En La interna de La Chilita me contó que ustedes dos eran muy cercanas. ¿Cómo es su amistad, mi estimada Sofi, con Valentina? <risa> eh, Valentina, Valentina la conozco hace tiempo, eh, la conocí por otra persona, pero después de un partido que hubo un amistoso con Calera, que Valentina no estuvo... Eh, me mandó una foto, me, me mandó una foto Me mía pidió las fotos del partido al que yo no fui Sí, sí. sí era la persona que conocía en ese entonces de Calera Y, y bueno, cuando me mandó la, la, la foto al tiro me empezó a molestar Y ahí ya, ya ya estaba la confianza, o sea, me manda la foto la y al tiro molestó Así que de ahí empezamos a formar una amistad y la verdad que me siento muy afortunada de tener a, a la Romero en, en mi vida. Creo que es una persona muy linda de, de tener. Eh, es una persona muy positiva, contagia en gran medida y de ahí para adelante ya llevamos como tres años de amistad, yo creo, algo así. Y ya ha sido increíble, hemos pasado por muchas cosas. <ríe> así que nada, una de las cosas bonitas de llegar a Galera fue... Fue estar con, con Romero, compartir cancha con, con Romero porque yo la he visto jugar y es una persona muy aguerrida Y como es en su vida personal, que es muy aguerrida, muy apasionada, muy positiva como te decía eh, Bueno, también se ve reflejado en, en los comentarios que le hacen, en el apoyo que ha tenido eh, Es así en la cancha, entonces, increíble y ahora que estoy jugando más, más en el medio eh, Es mi compañera, mi, mi dupla, así que Nada, yo sé que se va a recuperar de buena forma, le está metiendo, pero con todo, así que a esperarla el 2021, cuando volvamos a la cancha, volver a tenerla ahí al lado. Así que, nada, pero increíble, increíble, ¿no? pero es una amistad muy linda que, que tengo, una de mis amigas más cercanas. Y le brilla el ojo a las dos, <ríe> bastante. <risa> Oye Valentina, sí, me imagino Oye Valentina, ya poniendo en serio porque ya, ya nos queda poquito tiempo y hay gente que está consultando ¿Qué fue lo que realmente te pasó? Eh, bueno, lo que pasa es que yo tengo una moto, entonces eh, salí en mi moto como habitualmente Y eh, como sabemos, bueno, hay muchas calles que no, no tienen semáforos debido al estallido social entonces, eh, hubo en un cruce eh, donde yo llevaba eh, la vía, yo era quien llevaba la preferencia y eh, bueno, crucé, crucé, gracias a Dios no, no iba rápido, entonces crucé y hubo una camioneta que no respetó pues, el, el cruce, no respetó el pare por el costado izquierdo, eh, se pasó y nunca me vio en la moto, igual era una hora muy temprano en la mañana entonces, eh, estaba recién aclarando, así que la camioneta no me vio y me atropelló por el costado izquierdo. Entonces, bueno, mi pierna izquierda fue la que recibió todo el impacto. Y ahí ahora, ¿cómo ha estado con los tratamientos y también cómo ha sido la, el apoyo? Porque me imagino que, bueno, las profesoras, a mí no me quepa duda, se han portado un 7 contigo, tus compañeras, el equipo. Bueno, a mí también cuando me contaron al, al pie del cañón también, pero... Con respecto a Anju, ¿has sabido algo al respecto? ¿Han brindado algún apoyo para cubrir esta situación? ¿O no tiene nada eh, que ver? Eh, o sea, aunque no tiene nada que ver en el sentido de que igual fue algo totalmente independiente, eh, ellas de todas maneras han estado muy muy pendientes, eh, se comunicaron conmigo a ofrecerme lo que yo necesitara, eh, de todas maneras por términos de pandemia pues tampoco es como que haya mucho que hacer, entonces ellas igual ayudaron en la en difundir el tema de las rifas, en, también bueno ahí dijeron que en, en el momento pues en que pase un poco la pandemia ya se van a hacer un poco más presentes, digamos físicamente porque lo han estado, han estado súper pendientes al igual que muchas personas más eh, también a propósito aprovechar para, para saludar y agradecer también al Club Deportivo Maléficas porque ellas eh, tuvieron la, primero la iniciativa pues, de realizar una rifa, ni siquiera sin mi consentimiento y eh, tuvieron la iniciativa y lo hicieron de una forma increíble, entonces también agradecer a ellas y agradecer a todas las personas que han estado preocupadas preguntando eh, aportando, apoyando no solo a mí, sino a todas las personas necesitadas. Perfecto, muchachas, prácticamente se nos agotó el tiempo. Se nos hizo muy corto este capítulo de ataque es directo gracia. fútbol femenino. Y es agradecer que hablo la tremenda. Ah. No, no, no. Mira, yo te voy a contar en incidencia. Tú, Camila Vargas, Camila Vargas, habló más que tú. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Y ¡Qué bueno! Yo solo. No, fue fascinante, conocí mucha historia, no solamente de, de su vida privada en el aspecto futbolístico, sino que también ahí me di cuenta por qué la eligieron como capitana, pero nada que decir, una entrevista increíble, se hizo muy corta, y también agradecer a todos aquellos que estuvieron en la sintonía, en los posteos a través de la señal de Tu Zona X y también quiero aprovechar de darle las gracias a la Sofi que estuvo con nosotros ya esperamos prontamente tenerte acá eh, como entrevistada y no como panelista obviamente usted es de la casa porque esto es de Unión Calera y desearte mucho éxito espero que tu familia también se encuentre bien y usted sabe que acá los profesores que te hablan cuentas con todo nuestro apoyo muchas gracias quiero agradecerle por la invitación por la gestión a la Cami a, a, a la Chela que siempre están Así que nada, muy agradecida de estar acá compartiendo, encima compartiendo con, con Romero, entrevistando ahí a Romero y ah, increíble con la profe Cala. Cortando de seria, Muchas gracias por el apoyo. Sí, sí, <ríe> claro, me, me cuesta, me cuesta, pero a, algo se hace y, y nada, cualquier cosa que necesiten voy a estar aportando. Que, sí, vamos a estar trabajando este año, en así que la interna, sigue Lamentablemente no, el problema. No, no pude jugar, no pude jugar mucho por Calera, no pude hacer mi debut oficial, pero esperemos poder renovar el... El, el pase, el, el préstamo el otro año para, para poder volver a jugar con todo porque es un proceso muy lindo el que estamos llevando porque a pesar de que dejamos de, eh, de vernos en cancha eh, no nos hemos distanciado así que nada, está, está un grupo muy lindo y un proceso que, que continúa así que espero volver a el otro año con, de nuevo a préstamo con el pase para, volver a, para poder debutar oficialmente porque jugué pero no, no oficial Oye, podríamos hacer, Carla, podríamos hacer un programa sí. especial ya cuando estemos nosotros full trabajando con, con el equipo Un especial, las firmas de las jugadoras para la temporada sí. podríamos 2021 una especie, una especie de, no, de noche cementera sí, De hecho, chiquillas, les voy a contar acá una incidencia Bueno, teníamos hartas cosas ya armadas La pandemia nos derrumbó algunos planes pero también estábamos organizando eso que iba a ser la mañana entera sí. de hecho, Ivana, ¿Te pero acuerdas verdad, Sofía? Verdad. ¿Te acuerdas? De sí, hecho estábamos verdad, hablando con sí, jugadores, sí, sí. eh, eh, estaban hablando con un artista, haciendo una organización bien bonita para presentar a nuestro refuerzo que en este caso era Sofía Pavés. No pudimos, pero lo vamos, a, lo, vamos a hacer, lo vamos a hacer, Así que tranquila. Así que bueno aquí, no no, no quepa duda, de hecho Acá en Ataque Directo hay muchas chicas Que siguen el programa Y que son artistas Y que les gusta lo que estamos haciendo Cosa que agradezco de todo corazón Y también me han escrito Y me dicen Pucha, Gonza, para lo que necesitís Para el club, avísame Así que yo lo veo Muy probable que podamos hacer algo El próximo año de esa índole Así que ahí hay que darle con todo Como dice el dicho Sí hey. Hay que inaugurar claro que bien el sí. año para pa que empecemos con el pie derecho. Sí, claro que sí. Valentina, querida, un placer tenerte acá. Esperamos que pronto te mejores. Eres una tremenda guerrera. Eso se ve reflejado en el cariño que te brindan tus compañeras, tus profesoras. Y cuenta con nosotros para lo que tú quieras. Y a seguir dándole nomás, pues. Y, si, claro y que sé que, sí. que va a cumplir su sueño. Claro que sí. Para atrás ni para agarrar impulso. <risa> ¿Te gustaría jugar por la selección colombiana algún día? Eh, eh, claro, es un sueño yo creo para todas las futbolistas, llegar a representar el país. ¿Y ¿Has tenido contacto con la federación de tu país? Eh, no, con ellos no. Tengo contacto con ciertas jugadoras nada más, pero con la federación en sí no. Perfecto, porque así también podría pod no sé, por pues mostrar material, te hemos visto jugar en una guerrera en la cancha, eso no nos quepa duda Y, y obviamente el, el futbolista colombiano es así, es como pausado, intenso Obviamente representando las cualidades que tiene el país en sí, aunque ahora son más, más ágiles A diferencia de una Colombia que sí. nosotros veíamos en los años 80, 90, que era más pausado, más calmo Ahora no, son más intensos para jugar Sí, voy a tener que irme para Colombia un par de meses a, a agarrar esa habilidad <risa> Roberto una jugada Las profesas te, la la, la profe te sacan el trote de en eso así que, dale por hecho Claro que sí <risa> Dale por hecho Carlita sí, Ravera amiga mía, un placer como siempre bueno, ahí vamos a seguir trabajando en la interna, aquí ya hablando respecto a Unión Calera Próxima semana la, le quiero hacer un adelanto, estamos ahí negociando para entrevistar a una referente de la selección boliviana femenina Y el martes de la próxima semana vamos a entrevistar a la entrenadora y ayudante técnico del cuadro de Rosario Central Eso ya está 100% confirmado, pero lo del lunes estamos viéndolo y va bien en popa. Buenísimo Sí, buenísimas Excelente. invitadas para la próxima semana y como lo hemos hecho, abriendo también las fronteras, conociendo las otras realidades, cómo va superándose en este caso el fútbol boliviano, cómo está viviendo el fútbol argentino, esta situación que también han crecido bastante este último tiempo. Así que a sintonizarnos muchachas, a difundir también nuestra radio, nosotras como Unión Calera, para que sigamos creciendo. Así que bien, y agradecida de este espacio nuevamente. Eh, saludo a las chicas, a la Sofi que hoy día nos apoyó, eh, gran es valor bien. la Sofi y a Romerito, como le dije anteriormente, un gran saludo, un abrazo, que eh, va a salir todo bien, así que cualquier cosita, cuente con nosotros. Claro que sí, gracias a ustedes, gracias al programa también por difundir y por apoyar. Sí, claro que sí. Próximo gracias. mes, la, sí, la Semana de Unión Calera, la Semana de Unión Calera va a ser la primera semana de julio, ya, eso lo quiero notificar de antemano, ahí lo conversamos con las profesoras y lo dijeron así porque el día lunes estoy de cumpleaños, el día lunes 6 y me es el eso? regalito que me querían hacer que la semana no, de Unión Calera no, lo hiciéramos no, esa semana, no, así que se eso viene. lo vamos a hacer sí o sí. Sofi te quiero comprometer, lo digo acá de antemano, ¿te parece <risa> para el día martes 7 de julio? Para, tú vas a hacer la entrevistada en este ya. caso, vamos a conocer tu carrera, vamos <risa> okay. a conocer más detalles, ¿te parece? Bueno, ahí estaríamos el martes 7 de julio comprometida delante de todo el mundo y nada, de verdad, muchas gracias cuente conmigo para lo que sea y bueno, a Romero, mucha fuerza que tus ganas de, de tirar para adelante y tu voluntad no sean como tu balón, esa es una tarea interna que tenemos ahí, así que nada más <risa> Así es, agradecer a todos por la tremenda sintonía. Agradecer a nuestros auspiciadores New Leprin, estilista turco e indumentaria deportiva, Core, Uragua, Pasar Cafetero, Planeta 7, Food Shop, Fútbol Connect, eh, por hacer posible este programa. A DJ Fakir, que cada día nos acompaña con toda la puesta en escena para que salgamos con toda la calidad posible para todos ustedes. Agradecer a todo el estado de Unión Calera que estuvo pendiente de la transmisión y también a todos los amantes del fútbol femenino. Mañana, 19 horas, ataque directo tercera división. Tenemos de invitado nada más y nada menos que a Pablo Galdames, entrenador del cuadro de Municipal Lampa. Pablo Galdames que hizo historia en el fútbol chileno, jugó en Unión Española, en la mítica Universidad de Chile, entre los años 1900... 94, 95, 96 Cuando ahí Universidad de Chile estaba en pleno apogeo Tras 25 años sin tener un título Y también jugó en el cuadro del Cruz, Cruz Azul Mexicano Que fue subcampeón Copa Libertadores de América año 2001 Era un tremendo jugadorazo Pero las lesiones le jugaron en contra y no pudo despegar más allá Pero ahora está haciendo sus armas como entrenador Para el cuadro de Municipal Lampa Así que un invitado de lujo así que no se pueden perder el programa mañana vamos a estar regalando anuarios de la tercera división también Ahí vamos a estar informando en las redes sociales un placer, nos encontramos la próxima semana y recuerden que sea gol nos vemos, chao, chao, chao chao. buenísimo, muchas gracias, chao, chao